Dejar esas cuatro paredes que te han encerrado. Uno se cansa de andar y de andar y dar vueltas en el mismo sitio, traer siempre las mismas cosas, poner siempre las mismas rosas. Y entonces intentas cambiar, cambiar el paisaje y el lugar, el aire cambiarlo si puedes también, podrás hacerlo, vale la pena, te ayudará, para ello debes aprender, para empezar, anotar el miedo de lo que no conoces que hay otro mundo a tu lado, deja esas cuatro paredes que te han encerrado, la la la la existe más vida, que hay más gente aún por conocer, que aún hay muchas cosas nuevas por aprender, arranca el miedo a lo desconocido, arranca los pies y comienza a ver otras cosas, ¡Gracias! de cambiarlo si puedes también podrás hacerlo vale la pena te ayudará para ello debes aprender para empezar a no tener miedo de lo que no conoces de entender que hay otro mundo a tu lado dejar esas cuatro paredes que te han encerrado Dejar esas cuatro paredes que te han, que te han encerrado.